To change something in this body, change this body. When it's harder, clearly this identity is making it harder. That's all. So in in a way, you know, all Buddhist like a Sutrix of Shunyata, it says uh, like a. There's no nose, there's no air, there's no, um, no no no no no every everything no no no they knew there will be a lot of plastic surgeries in the future <laughs> <laughs> En cierta forma en el camino budista sútrico, cuando hablan de sunyata pues dicen no hay nariz, no hay ojos, no hay boca, no hay y pues no hay nada si seguimos así va a haber muchas cirugías plásticas en el futuro There's no no nose, then what to do with the no, no nose, no? Si no hay nariz, ¿qué voy a hacer entonces? So what I'm saying here is, I'm always coming down back to this identity story. The changes that we wanted to make in our body, it's really clear, it's important to recognize our body los cambios que queremos hacer en nuestro cuerpo queda muy claro que tenemos que reconocer esta identidad de nuestro cuerpo algo muy práctico como, como cambiar nuestra dieta why is, why it's so difficult to change? ¿por qué es tan difícil cambiarla? Or why, why you think it's so to o ¿por qué piensas que es tan difícil cambiarla? I don't know if you look at Um, uh, sweet cake. No sé okay. si miras lo dulce como un pastel, una torta dulce. Everybody likes that idea. A todos les gusta el postre. Mm -hmm. <laughs> When you look at it. Cuando lo miras. Why you like to eat? ¿Por qué te gusta comerlo? Of course, you can say, well, a lot of people love sugar, we are used to getting sugar, we are addicted to sugar, you have all that stories there for sure, I, I get it. But I'm not, I don't think that's that important. Sí, yo entiendo que me puedes decir, eh, pues sí, es que es el azúcar, el azúcar es adictivo, a toda la gente le gusta el azúcar. Sí, lo I, entiendo, pero creo que no es tan importante. The problem is, there is something called label joy. Think about it, joy. El problema es que se le ha etiquetado como alegría. On that cake, there's a joy for you, for you. Ese pastel, esa torta dulce, so, para ti es alegría. So you're looking at, you're not really looking not so much to the cake, joy. No estás mirando tanto el pastel, sino ah, alegría. Because if the joy is in the cake. I would have the same experience. I don't feel like that. Porque si la alegría estuviese en el pastel, yo tendría la misma experiencia, pero yo no tengo esa experiencia. My conditions are different. Mis condiciones uh, son diferentes. So, joy, the label needed to be understood more Así in order to change. You identifying identity is more important to overcome addictions. Necesitamos entender más esa etiqueta para poder superar la adicción. Mm -hmm el poder entender las identidades para superar las adicciones. So where do you label your joy? Entonces, ¿dónde etiquetas tu alegría? La identidad tiene que cambiar, el objeto de esa identidad tiene que cambiar. Por ejemplo, si estás teniendo un tiempo difícil de dormir, personas que tienen casos severos por ejemplo, hay si batallas para dormir. Hay gente que tiene casos severos de insomnio. El problema chances, chances es, posible que eso sea fácil de superar. The why you're not it has to do with y la razón por la cual no lo superas es que tiene algo que ver con la identidad. I have maybe I don't, you don't say a, I am, Insomnia, pero you say, I, I have, you identify with that, right? No dices, yo soy el insomnio, pero sí si te identificas con él. Deep inside, if you pay close attention, I have problems with sleeping. Si prestas atención en lo profundo de tu interior, estás diciendo, tengo problemas para dormir. Then, not only that, your bedroom is identified as a problem where you suffer. <laughs> after after once you wake up, the whole back and forth, back and forth, back and forth, you're suffering in your bedroom. your brain is conditioned that way. It's kind of... It, it, I, associating with as a problem of sleep. Se asocia con un problema de dormir. So, you have two, two issues there. One, you who, has, you, who is identifying with the sleep disorder. One, a location which is the way you suffer, which is the, the best place in the house, it's your bedroom, in your bed, and you both have both problems. Así que ahora tienes dos problemas: uno, el de aquel que se identifica con el insomnio y que no puede dormir, y otro que se identifica o etiqueta un lugar donde sufre porque no puede dormir, que es tu recámara. So this is what I'm saying. I, it's a, identity is a problem. Eso es lo que les digo. La identidad es el problema. And and when you, so you can say, oh, okay, okay, I get it. But what we should do? Puedes decir, bueno, bueno, sí lo entiendo, pero qué debo de hacer. Well, first of all, just being aware of it already changes. Ante todo, simplemente el estar consciente de ello ya lo cambia. So, what you can do, very simple things, change your bedroom. ¿Qué puedes hacer? Cosas muy simples. Look at your bedroom. Think about it. You, you, you it's very unconscious, subconscious. This is where I suffer. My suffering place. That's, that's what you think. Cambia tu recámara, porque mira, eso es algo inconsciente. O sea, dices, ay, este es el lugar donde sufro, mi recámara. Maybe, I don't know, whatever you want to change. get Change a new blanket, new bed, um, change the color of the room, um, symbol on the wall, and little candle there, little flower there, little feather there, I don't know, little sleep goddess there cambia las sábanas, cambia, pone una florecita y cambia la cama, pone ahí la diosa del dormir, en fin, invite all your friends inside your bedroom with the incense and with the rice and and flowers, just uh, we are inaugurating my sacred shrine, sacred temple for sacred sleep, yeah, of course. Invita a todos tus amigos con inciensos y arroz. I mean, you don't have to invite the world, just a family member. <laughs> Dice, bueno, no, no todos, nomás a la familia. Invítalos a tu cuarto, ahí a purificar con incienso y bendecir con arroz y diles, "Este es mi nuevo espacio sagrado para dormir." And tell yourself, this is it. This is my temple. Y dite a ti mismo, "Esto es, este es mi templo." My sacred temple. Mi templo sagrado. This is where I journey every night. Aquí es donde viajo Into cada noche. Into the unknown noche. world, the infinite world. Viajo a un mundo desconocido e infinito. I can explore my unconscious. Puedo explorar inconsciente. Meet with all the enlightened beings. Puedo encontrarme con todos los seres iluminados. Get all the information I, I'm lacking. Puedo obtener toda la información que me falta. I don't know. Be imaginative, you know. Imagínate. So next night you go different person is going to sleep y la siguiente noche vas a tu recámara y es en different place una persona distinta que va a dormir en un sitio distinto so when you have those you have a good relationship you have to bedroom your room that's your identity too cuando tienes eso tienes una buena relación con tu recámara y eso es muy bueno es una buena identidad when you're going to the new places you struggle a little bit. Porque cuando uno va a lugares nuevos, lucha un poquito. Place, Porque right. son sitios desconocidos. Make sense? ¿Te hace sentido? No les estoy hablando solo del dormir, aunque sí lo estoy haciendo. De lo que les estoy hablando es de la identidad. Why I'm talking identity? ¿Y por qué? This is where we started this morning, knowing yourself. Aquí empezamos esta mañana, conocerte a ti mismo. In, in order to know yourself, know what you are identifying with, which is becoming an interference to know yourself. Y para poderte conocer a ti mismo, tienes que saber con qué te estás identificando y eso está interfiriendo para que tú te conozcas a ti mismo. Imagine a good Actor Imagina un buen actor o actriz Right Imagine Imagina the, the role they play. Amazing, right? El papel que juegan es sorprendente, ¿verdad? Do they identify with that? ¿Se identifican con él? Si se identifican con eso es un gran problema. But they don't identify with that. Pero no, no And lo to hacen. To begin with, what makes a good actor? They are able to forget who they are. Lo que hace que sean buenos actores es que pueden olvidarse de quien ellos son. They're fully open to embrace the new, uh, character. Están plenamente abiertos a abrazar a este nuevo personaje. Así que en la vida, sé un buen actor o una buena actriz. Esta identidad well, not too serious. No te la tomes tan en serio. Bueno, un poquito serio, pero no mucho. Toda la seriedad que nos tomamos cuando éramos bebés con los pañales, ahora miramos atrás y nos reímos de eso. You're not baby. Ya no eres un bebé. No eres old, old person either. Tampoco eres un anciano. You you y tampoco eres eso que piensas que you eres to ahora. Tienes que llegar a tener 80 años y usar pañal para darte cuenta que eso que tú crees que eres ahora no eres. I'm not I'm, I'm about it. No es broma, lo digo en serio. Because That's the source of the suffering. Porque ese es el origen, la fuente del sufrimiento. Es sorprendente a veces pensamos que esto es la realidad. This, this is not. Pero no lo es. Maybe even in the, even a beautiful stupa, you know, in this place. Aún este hermoso lugar, este hermosa estupa, cuando llegamos aquí por primera vez, no había nada. We, we did the in the grass in the... Hicimos el retiro sobre el pasto ahí afuera. That, that, is that real or this real? ¿Qué es real, aquello o esto? They are both equally real. They are both equally not real. Ambos son reales por igual y ambos son irreales por If you igual. That was real, you not make this si tú pensaste que aquello era la realidad, no hubieras hecho que esto ocurriese. Because you would never a future, a potentiality. Porque nunca hubieses creído en este futuro de potencialidad. If you feel this is really real, then you don't believe in the future again. Yes. Si tú piensas que esto es en verdad real, entonces ya no estás creyendo en el futuro nuevamente. No not trying to get too attached to everything, you know, especially, you know, like not to get you getting attached to something. No te apegues tanto a ninguna cosa. En especial, tú mismo no te apegues tanto a algo. Personally, I'm traveling around the world in different places. It's a joy to, to... To create a dream, en lo personal viajo alrededor del mundo a distintos inspire lugares. people es una alegría make crear make something un sueño. happen inspirar a la gente do y I hacer identify with this no hacer que las no. cosas ocurran pero me identifico con esto no because uh, well how do, Do I identify with do, do I say like oh we have a stupa? Yes, yeah, do say that. Me identifico con ay, tenemos una estupa. Pues sí, sí lo menciono. Do I think I'm very attached to what I've created? No. Pero pienso que estoy muy apegado a lo que he creado? No. o I mean anything in life, you know? O cualquier cosa en la vida. That's that kind of freedom. I think it's very important in our life, no? Esa clase de libertad creo que es muy importante en nuestra vida.